Vos me llamaste y no te quise atender. Famosa le cortó el rostro a Mirtha Legrand. Este domingo estuvieron en la mesaza de Mirtha Legrand importantes figuras del espectáculo, pero quienes más dejaron tela para cortar fueron Carmen Barbieri, Santiago y Federico Val. La familia contó todos los detalles de su próxima obra de teatro que, por primera vez, protagonizarán en Mar del Plata la temporada de verano próxima. Nuevamente juntos promete reflejar la historia de amor del productor y la diva, de manera muy entretenida y con un fuerte mensaje de unión. Mientras la vedette estuvo en Almorzando con Mirta… También habló de un momento muy particular en el que se enojó con la diva, hasta el punto de que no quiso atender el teléfono y las razones fueron muy contundentes. ¿Te acordás que Mirta me llamó a casa y no la quise atender? Le recordó a Santiago Val en frente de la diva de los almuerzos. Porque me levantaron de una mesa tuya. Para mí es muy importante. Venía Artaza y Ceruti no se habían reconciliado, recordó la chiqui. Entonces, la artista explicó, Artaza, que es mi hermano de la vida. No quería estar conmigo en la mesa porque yo les había ganado ese verano. Una pavada. Yo quería que viniera al programa, le aclaró Mirta. Yo me había hecho un vestido. No como ahora que de verdad no me hice un vestido. Había comprado dos pares de zapatos porque no me gustaba este color, que el otro es de verdad que ella quiso que yo esté. Entonces en un corteet. Una pequeña desinteligencia con el equipo, se justificó de gran. Yo me enojé, volvió a recalcar Barbieri, sacando los trapitos al sol.